Ah, uh, Becky va a llegar aquí y estoy pisando un charco de soda. Tengo que limpiar esto. Aún estás entrenando. Baltasar? he esperado por 10 años y quiero estar con esta chica. ¿Tienes idea de qué se siente? Cuando vuelva quiero verte concentrado. Regresamos con El Aprendiz de Brujo. ¡Doctor!